Muchachos y muchachos, nos encontramos en un nuevo video para mi canal y en esta ocasión andamos en Overwatch 5. No sé si observan a mi diosa Tracer anda con otra skin. ¿no? Ahora se llama la Tracer Comic que apareció en la Blizzard casi recientemente. No sé cómo la conseguí, pero me, dio, me lo dieron relativamente gratis porque tuve que jugar mucho y la verdad no sé por qué. <ríe> Pobre lista, weón. Pero bueno, me gusta mucho porque es linda, pez. Pues. Alto crush panas. Ok, ok, vamos a atacar con todo. Chicos, ando molesto. Matchmaking está apartado. No, weón. No. Usé mal mi segundo, mi segundo especial. La frega, la frega, gracias, gracias, ha sido con el de arriba Ok, ustedes también se estarán preguntando ¿Qué voy a comentar en esta ocasión? Pues es muy simple chicos Este, voy a hacer un cambio drástico a mi canal Este es gran WTF Drugs, que un cambio drástico? Muy simple Este, voy a empezar a efectuar la regla del 80-20 Primero voy a proceder a que a dar De qué se trata, mis razones Y desde cuándo se va a empezar a efectuar Esta regla pues bueno, en sí se trata del 80% de producción de mis videos en un cierto juego en específico y el 20% a otro random. Y la verdad me llama la atención porque estoy muy indeciso. No sé qué juego voy a traerles por ahora. Pero bueno, no, no, no, no, no, ahí está, ahí está, está, está Mis razones son muy simples, chicos. Estoy estancado, muy estancado. De lo que tenía, no sé, o sea, hubo un tiempo donde obviamente me fue muy bien. Literal, tenía videos muy populares que subían muy rápido. Pero ahora no, ha cambiado eso chicos, hay cambios en mí. <risa> pero bueno, así ciencia cierta, no sé si funciona de todo la regla del 80-20. Más que nada es una corazonada. Y espero de que funcione. Ya que no me gusta aprovecharme de los juegos populares. Obviamente voy a traer un juego popular por ahí. Pero no le voy a pegar todos los días como. Ah, soy buen árbol, mostrando mi habilidad, toda esa hueá. No. Porque la verdad, no me gusta hacer eso. Da mucho de qué pensar de tu persona. Te puedes considerar ya un interesado de MRD, amigo. <risa> ok, ok. De hecho, algo que me gustaría también hablar es acerca de que me quisiera cambiar acerca de la capturadora Porque me va muy lag, literal voy a 200 frames y me reduce más de la mitad Y está cagado, bro No sé si es porque lo, lo puse un límite o no, pero bueno otra razón, bueno, esas son mis razones nada más, y ¿qué más, desde cuándo se va a empezar a efectuar esta regla, muy simple, me gustaría que se, empecé, que se empiece a efectuar a partir del próximo mes, o ni bien acabe todos los series que les traje, eso incluye Devil Maker, que literal no avance casi nada, Outlast que ya estoy acabando y Cuphead que también ya estoy acabando, y a partir de ahí recién se va a empezar a efectuar, mira lo peor, pero bueno, y eso, la otra vez también me estoy comentarios que la otra vez cuando estaba andando entre los comentarios nuevos que vi pues un comentario de un... ¿cómo se llama este pana? se llama letgamer1697 y la verdad pues me llegó al corazón lo que me dijo okay, no, no no no no no no no no voy a pitar, voy a pitar su porquería Ahí salve. Me llegó el corazón porque me dijo de que a partir de todo sí le caigo bien. O sea que me da como quien dice una inspiración para poder seguir adelante. Mejorar como persona. Y me da a entender también de que lo que hago no es por la pura, sino que le divierte un poco, aunque sea. Que es mi principal misión. mira lo bueno, vamos. todo mi team se ha ido la mierda, mi Timo. ¿no? <ríe> no, chicos, no. Ok chicos, volví y estaba más que nada cool ya que llegamos a ganar la ronda pasada. No lo puse porque era puro relleno más que nada. <ríe> tomate Ok, ok, ok, ok. Vamos a tocar con todo. Tenemos que defender el punto de acá ya que el segundo punto de llega que está al fondo. No lo llegué a defender porque literal la fregué, Así que ando con mi diosa Ash. Ok, mira, yo se voy a... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu vida? No <ríe> Ok, chicos, me gustaría hacerles también decirles de que les agradezco mucho por sus lindos comentarios que siempre me dejan, sean positivos o negativos. Y la verdad, me anima mucho a seguir haciendo esto y me ayudan también a mejorar mi contenido, ya que si me dicen... No, alta cagada, tu video no tiene edición. Ya, pues tengo que mejorar la edición. Algo así, me gustaría que me ayuden con eso. Y... También les agradezco mucho a los que están suscritos y a los que no están suscritos, pues háganlo, ya que en las estadísticas de mi video visto de que solamente el 20% de los que ven mis videos están suscritos. Mientras que el 80% son personas que ni siquiera conocen, me conocen o algo así. Pues los invito a ustedes a que se suscriban y no se pierdan de mi contenido, ya que el video de siguiente va a ser muy especial, ya que voy a hacer algo muy diferente a lo que ya están acostumbrados. Ok, voy a lanzar a Bo para evitar que se rinja el ataque más. La bebé corre mi dios, ahí está, ahí está, ahí está, <risa> pobrecito weón, le tiraron un tremendo putado, ok, ok, me mame, me mame. no, pero Winston weón, O oh, chicos, me he estado viendo muchos raps de Overwatch, yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo que ni siquiera existía esa huevada. ¿no? de hecho en 2017 creo que ni me gustaba, que jugaba? Minecraft, nada más, Papena, pena weón, ok chicos, pues bueno, estoy muy feliz ya que, como les dije, el siguiente video va a ser muy diferente y espero que les guste en este caso, este video también le voy a meter edición como cancha y perdón por el retraso por lo siempre es bueno vallarro o eso me han dicho. Pero bueno, mira eso, weón. Bueno. <ríe> está con Bastion, creo. Sí, está con Bastion. Qué jodido. Ahora sí ya cago ya. Ok. Ok, me mame, me mame, me mame. Chicos, ya me conseguí un team. No competitivo y no me van a pagar. Pero por lo menos conseguí un team. Y está cool porque son pibardos. O sea, dirán, what the fuck, ¿cómo es eso? O sea, son argentinos. Porque como sé que son argentinos, porque dijeron, che, boludo, puta madre. Eso no siempre me freó. No. Ahí está, que el de el arriba. Y la cosa es que son argentinos y esta pelma es no. Muy y bacaco. Y está muy <risas> bueno, pobrecito. Ok, vamos a aguantar acá. Ya ganamos, ya literal está reganado, amigo. He visto nuevas formas de cambiar cambiarla. Ya en el siguiente video le van a observar cómo es que lo he hecho. Y es de que al juego se le puede cambiar la visualización, por ejemplo, de los efectos Por ejemplo, si el ahora enemigo es rojo, lo puedo cambiar a morado o azul Mira eso, weón, coge concha tu vida aunque lo mato, lo mato, puñito Bien, bien, bien Y así, mira, acá hay un Hanson Mira, weón, ahí está, ahí está, ahí está. De hecho, Hanson me da mucho miedo porque si la friego Puede destrozar, ¿no? y ya me ha pasado antes Ok, vamos a aguantar acá Chicos, modo camper y <risas> pobrecito, weón no, weón Winston es bien jodido. Corre, corre, corre, corre, corre. Ok, vamos a esperar acá. Aguantamos, aguantamos chicos. De hecho, ya se va a acabar un año y en cierto caso pues me da mucha nostalgia porque hace tiempo que comencé y aunque no fue muy. no fui muy constante, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Siempre es bueno seguir subiendo más que nada. Pero bueno, ya se acabó la partida chicos, espero que les haya gustado mucho Y no creo que me haya sacado la jugada de la partida porque no estoy jugando muy bien últimamente Pues no, pero bueno, siempre, por lo menos gané <ríe> Y ya sé cómo se suben a siguientes... a siguientes modalidades o insignias Por ejemplo, quiero subir ahora para conseguir 2000 Pero bueno, espero que les haya gustado mucho chicos, los quiero, se me cuidan O sea, chao a ver, sí, Chao chicos, que no les dé COVID